En Paraná quedan establecidas las siguientes velocidades máximas de circulación para los vehículos a sangre, automóviles y tranvías. Los de tracción a sangre, la del trote natural de las cabalgaduras. Automóviles particulares, taxis, tranvías, motocicletas, micro ómnibus y camiones, la velocidad máxima de 30 kilómetros.